La más bonita. Ahí, la primera. La más bonita. ¿Ha visto lo que le hemos puesto? Ponle un cacharro de eso. ¿De qué? ¿Que ¿La habéis puesto? ¿Extender? Calla. Pero míralo. ¿En serio? ¿Eso qué? ¿En serio? Diego? lo vamos a ver, tío. ¿Qué os ha costado el extender? 500. ¿Quién no, quién no lo ha puesto? ¿Eh? El, el, de, el de Valencia. El. El no ¿Qué, jo... Qué hijos de puta que van a hablar con Extender y todo. David. ¿Tú también, Joaquín? Has visto. Calla, ¿la has metido extender también? Has visto, o sea que, la garrapata. que, que yo voy a morir pronto. Vas a, vas a no morir, joda una... O sea sí, que escucha. no me habéis dicho ni nada. Mira, ellos, eso es una garrapata. Y tú vas a morir como una cucaracha. <risa> que hijos de puta, ¿no? Cabrón. No eh. no en Aquí estamos con el con el club de jubilados de Enduro Cenizate. Luego gusta dar a salir una buena grupeta. Aquí estamos con el grupo de jubilados de Enduros Y Aquí delante está José Luis. Un crack. Ahora llevo una, una ese y el tío baja diez veces más rápido. ¡Ja! ¡Ay! Ya! Da. Qué, gusto da, qué gusto da, qué gusto da. A ver, a ver, uno que lleve extenda que me remolque, porfa. Agarras ya a Tepi No lo apretes, que me quiero agarrar a ti. Espera, ah, espera, espera, le falta uno. Te falta uno. ¡Happy! Gente, todo con extender. Menos tres, menos cuatro que vamos. Todo lo demás con extender. Y yo voy apagado. Llevo el motor apagado. Porque si no, me van a fundir van a fundir. Sí. Y sí. sí, epa. <coughs> Dele, dele, dele, papi, dele, uy, uy, uy, si Contra, per, contra peraltada hija de puta macho pero, pero No, si no llevo al toque macho güey? Mucho mejor quitándole el aire, ¿sabes? Y mucho mejor quitándole el aire. Sí. Panicol. ¿A dónde es? Ay, Dios mío. Mierda. Dani, abajo, abajo lo hacemos. Es que aquí no hay espacio, ¿sabes lo que te decís? No, pero le quitamos la roldana. mucho sí sí bajando no Espérate, eh, que no viene. No viene Dani. Vamos a parar aquí. ¿Qué pasa, David? Cuidado ahí, eh. Sí. ¡Ah! Sí. ¡Eh! Que el calor Macarena <risa> ¡Ay! ¡Mira abajo, Martín! No sé, sea, a ver, viene gente o no. Dale, pan, dale, está. La piedra, por ahí creo que he bajado yo ya, Cepi. No. Sí, por ahí está, creo que la he hecho yo ya. ¿Seguro? Sí. Vale, viene por ahí el pájaro. ¿Eh? Ver, el bien, este, el no, si te pones bien atrás, ¿Eh? pasa fácil. ¿Eh? ¿Eh? En la encara, la encaras sí y la metes. Hay que encararla, se, si vas un poco volar, de pinta y vas atravesado esa algo. ¿Vale? ¿Eh? Tienes que traba algo, ¿no? Tienes a petar el huevo. Uh. Espera, espera, Zepi. Seguro que sí, ¿eh? ¡Vamos! Cuidado, ¿eh? ¡Vamos! Cuidado con este paso, ¿eh? ¡Vamos! No. Aquí, por aquí Dani, por aquí Por aquí Colócate y la dejas caer por aquí Bien Muy bien Bueno, gente La ruta de hoy acaba dos cambios rotos más tiempo reparando que disfrutando y nada, ya por tiempo no podemos hacer nada entonces si os ha gustado darle a me gusta compartir con el resto de Endurator que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis